Las experiencias cercanas a la muerte han acompañado al ser humano desde hace miles de años, quizás se las denominaba de otra manera, pero personas que han muerto, luego han revivido y han contado sus experiencias, han existido desde hace muchísimo tiempo. Hoy en Rastros Experiencias cercanas a la muerte, quiero compartir con ustedes dos charlas, una con María del Carmen, una persona que en 1968 murió. La reanimaron y hoy nos va a contar qué vivió durante ese periodo. Y además el honor y el lujo de poder conversar con un científico, con un médico prestigioso de aquí de España, el doctor Manuel Sanz Segarra, que no solamente nos va a explicar de qué se tratan las experiencias cercanas a la muerte, basado en la experiencia con sus pacientes, sino que a través de años de estudio ha logrado determinar una hipótesis por la cual explica estos fenómenos. Si les gusta pensar, si les gusta avanzar en el conocimiento, quédense, porque este programa les va a gustar. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Los pacientes que diagnosticamos de muerte clínica por diversas causas es decir, que presentan un paro cardíaco, el electrocardiograma es plano, paro respiratorio, una reflexia, falta de reflejos y falta de actividad mental, y que los aplicamos las medidas de reanimación cardiorespiratorias de forma rápida o inmediata, esto es lo mejor, y que conseguimos recuperarlos nuevamente a la vida, algunos de estos pacientes nos cuentan o presentan una serie de evidencias durante el intervalo de tiempo en los que clínicamente están muertos. Para contestar esta pregunta vamos a escuchar, por un lado, el testimonio de María del Carmen. En 1968, cuando daba a luz a uno de sus hijos, la declararon clínicamente muerta. Luego la reanimaron y ella va a contar qué fue lo que vivió. Y por otro lado, al doctor Manuel Sanzegarra contando la experiencia de su primer paciente que le relató una experiencia cercana a la muerte. Recuerden que son dos personas que nunca en la vida hablaron, que no se conocen y presten atención a la similitud de las cosas que cuentan. Claro, cada uno desde su perspectiva, uno porque la vivió y otro porque se la contaron y además es su objeto de estudio desde hace años. Me llevan al, al blog quirúrgico y, y ahí se la, Nació el bebé, cuando yo me lev levanté un poquitito la cabeza, porque no me dejaban levantar mucho, levanté apenas para ver al bebé y que, que llorara y que estuviera bien, veo a la doctora toda roja, eh, de sangre, ¿viste? Yo había tenido un, una tremenda hemorragia. A partir de ese momento de la hemorragia, yo no me acuerdo más nada que todo lo que vi desde una esquina. Yo me transporté a una esquina del quirófano. Y desde ahí te puedo contar todo lo que vi fuera de mi cuerpo. ¿Cómo estoy viendo mi cuerpo si estoy acá? Yo me veía desde arriba como si estuviera en un avión. ¿Está? Uh -huh. Bueno, eso pasó un rato y la doctora pidió coramina, pidió una inyección directa al corazón, me dio, me dio de todo, todo, todo, todo, todo, y no había forma hasta que me declararon fuera de, fuera de este mundo. O sea, perdón, María Carmen, clínicamente sí. te declararon muerta. Muerta, muerta, sí, sí, sí. En un segundo dejé de ver esa luz que estaba viendo... Siento que me pegan en la cara, pero me estaban pegando mal. Era la doctora que me estaba tratando, de, viste, las doctoras, las enfermeras, todo que me estaba tratando de reaccionar, pero ahí ya había vuelto. La primera sensación que tienen es la salida del cuerpo, con una sensación de gran sorpresa. Y desde una altura alta, desde una posición alta, pueden observar perfectamente. Todas las maniobras que se están realizando sobre su cuerpo, que le ve sobre una camilla, y una serie de sanitarios encima. Se acercó a mí y me tocó. Su sorpresa fue inmensa, porque al tocarme pasó a través mío. Y no solo pasó a través mío, sino que atravesó estructuras sólidas, pasó a través de las paredes y me explicó, comentó exactamente todo lo que pasaba en el servicio de urgencias. Los enfermos que había en el personal, que había en quirófanos de urgencia a gran distancia, estaba el quirófano, estaban operando una fractura de cuello de femur. Que yo después todo esto lo comprobé sobre los ordenadores y exactamente todo lo que me contó es lo que estaba acaeciendo en aquellos momentos en el servicio de emergencias. ¿Pudiste cotejar, o sea, preguntarle a la doctora o a los enfermeros o las enfermeras si lo que vos viste fue así? ¡Cállate! Como a los... Dos o tres meses, porque yo quedé con una herida en el útero y tenía que ir eh, dos veces por semana a curarme a la casa de la doctora. Y sabes que un día le comenté, le digo, mire, usted me hizo tal y tal y tal cosa, ¿y cómo sabes? Me dice, ¿te contó un una enfermera? Le digo, ¿Y ¿qué enfermera me va a contar? Yo no conozco a nadie ahí. Dice, pero ¿y cómo sabes eso? Y bueno, y me, me empezó a preguntar, ¿viste? Y le digo, sí, lo sé. Usted me dio una inyección en el corazón, gritaba coramina como loca. Y y, y eso lo sé, lo viví, pero quedó ahí. Ella no lo podía creer. Pero te confirmó. Ella era que muy... sí? No, no, claro que me confirmó todo lo que ella hizo, pero ¿cómo yo lo sabía? Entonces claro. yo decidí de ahí en adelante no decirle nada a nadie porque digo lo único que van a llevar van a poner y me van a llevar quién no sabe dónde contactó con unos seres que ella los llamó seres de luz una serie seres con unas características más etéreas le ayudaron le orientaron también contactó con familiares esta enferma concretamente contactó con su madre que había fallecido hacía tiempo no mucho pero hacía tiempo su alegría fue inmensa Vi gente de mi familia, pero, ¿cómo te voy a decir? Sabía que estaba mirando a mi abuela, yo no la conocí, sabía que estaba mirando a mi abuelo, sabía, sabía todo. Menos que, que les viera la cara, no les veía la cara. Era todo una cosa, como una nebulosa, una cosa así. Eh, pero abuelos que yo no conocí, pero yo sabía que eran ellos. ¿Me entendés? ¿Me eh, no tenían cara, porque si te dijera que tenían cara, te, te estaría mentir. estaban como en una nube. Yo los veía todos blancos, sentía su presencia. Y finalmente hablan todos de una luz. Y cuando contactan, o se ponen en contacto con la luz, la sensación de armonía, de paz, de gozo. Y sobre todo, amor. Insisten mucho en esto, la sensación de amor que notó fue extraordinaria unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Cuando ves esa luz y, y te vas, es una, una paz, es como si no pesaras ni como una pluma, nada, nada. Eso ¿Sentiste, es... ¿Sentiste amor? Mucho amor, mucha paz, pero muchísima paz. Ante estas coincidencias... Y viendo que el método científico no le daba las respuestas que él estaba buscando, el doctor Sanz optó por hacer lo siguiente. Pues ante esta situación, como médico, siempre nos planteamos una serie de preguntas y dos son fundamentales. Una es ¿cuál es la causa íntima y real de este fenómeno? Y en segundo lugar, ¿cuál es el mecanismo de producción? lo que desde el punto de vista médico diríamos la etiopatogenia y la fisiopatología. Siempre que hay un fenómeno, ya sea orgánico o anímico, como médicos, o e investigadores, lo afrontamos siempre con el método científico. Según el método científico, la muerte física, la muerte física supone el fin de nuestra existencia, supone el fin de todo. Entonces, ante esta situación, yo me pregunto, si realmente la muerte física, como está mi enfermo en muerte clínica, supone el fin de la existencia, ¿cómo puedo explicarme estos fenómenos trascendentes? Pues mire, entonces yo lo que hice es que cogí las historias clínicas de mis pacientes y me reuní en mi hospital, en el Hospital Universitario de Belbiche, con expertos en disciplinas que yo no conocía como son neurólogos, expertos en neurofisiología, y los componentes del servicio de psiquiatría, psiquiatras y psicólogos. Y entonces dije que a ver si me podían ayudar a llegar a alguna conclusión en cuanto a la etiopatogenia y fisiopatología, ya que mi método habitual de investigación, el método científico, me llevaba a este final que hemos dicho, muerte, que el fin supone el fin de la existencia. Entonces yo les dije, mis enfermos tienen este fenómeno. Ellos automáticamente, los dos me dijeron, sí, sí, ya lo conocemos. Estas son las experiencias cercanas a la muerte. Perfecto. Dice, todo esto es un epifenómeno. Es consecuencia de las alteraciones de la, del metabolismo neuronal a consecuencia de la falta de irrigación cerebral por el paro cardíaco. Las células nerviosas son muy de esto, son muy sensibles a la falta de irrigación. Entonces yo les dije, oye, pensar una cosa, Está objetivamente demostrada en pacientes que estaban monitorizados con el electroencefalograma en intervenciones muy complejas que podían provocarse la muerte y en algunos de ellos, se, se, tristemente, se produjo la muerte, se pudo observar en todos ellos que cuando se para el corazón, a, los, a partir de los 15 segundos, segundos, el electroencefalograma es completamente plano. Es decir, que no hay ninguna actividad cerebral, no hay ninguna de las cinco ondas que pueden manifestarse desde el punto de vista electroencefalográfico en el cerebro. Dice, no, no, todo esto, dice, oye, nosotros nos lo explicamos por varios mecanismos. Dice, todos son hipótesis nuestras explicaciones, no están demostradas, pero hay varias hipótesis. Primero, que las, son las ECM una regresión al sueño REM, que es el sueño más profundo, donde hay unas ondas delta, las de mínima frecuencia. Digo, pero no se manifiestan. Dice, bueno, pero es que si son tan pequeñas, a veces no. Otra, otra hipótesis es una epilepsia del lóbulo temporal. Digo, bueno, pero no hay ninguna manifestación electroencefalográfica de una epilepsia del temporal. Se callaron. Dice, actualmente lo que más se acepta son trastornos de los neurotransmisores. Los neurotransmisores piensen que son aminoácidos o neuropéptidos que intervienen en la transmisión del impulso nervioso que son ondas electromagnéticas, de una neurona a la otra, a nivel de lo que llamamos la sinapsis neuronal. Digo, bueno, si vosotros aportáis estas hipótesis no demostradas, yo os voy a hacer una serie de comentarios. Primero, ¿en qué condiciones vosotros veis las alucinaciones? Ellos me dijeron los psiquiatras, por sustancias químicas. Por ejemplo, hay un anestésico, un anestésico general, la ketamina, que provoca con mucha frecuencia alucinaciones. En segundo lugar, por drogas, los drogadictos. Y en tercer lugar, la más frecuente, los brotes psicóticos, la esquizofrenia. Digo, mis enfermos no tienen estos antecedentes, ¿eh? No me contestaron. En segundo lugar, les pregunté, ¿las alucinaciones que vosotros veis en la clínica tienen una estructuración lógica? Me dijeron, en absoluto, son totalmente absurdas. Digo, pues las mías tienen una estructuración totalmente lógica. Tercera cosa que les dije, ¿Se repiten los hechos fundamentales, como hemos comentado con anterioridad? Dicen absoluto. No tienen nada que ver la alucinación de un paciente con la otra. Son totalmente absurdas y no tienen nada que ver. Digo, pues las mías se repiten. Tenemos unos ítems que se van repitiendo. ¿Se acuerdan toda la vida? En absoluto, me dijeron. No solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza y se olvidan inmediatamente. Digo, pues los míos se acuerdan toda su vida y en cuanto más años pasan, se acuerdan con mayor detalle. Cuanto más años pasan, se acuerdan con mayor detalle. Y lo recordás perfectamente, por lo que veo, porque esto... Ay, por es que, no, no lo podés año, borrar. María del Carmen, ¿en qué año fue? El 21 de agosto de 1968. O sea, ya pasó agua bajo el puente, ¿no? Bastante. <risa> Bastante. Y lo, y, y lo seguís recordando. Sí, sí, sí. Yo cierro los ojos y es como si fuera ayer. Bueno, Cierto. perfecto. Y por último, les pregunté, ¿condicionan un impacto psicológico hasta un punto que cambie su concepción existencial y por lo tanto su dinámica vital, su rol vital, dicen, no influyen en absoluto? Digo, pues los míos, como después podemos comentar, condicionan un impacto impresionante que se repite en todos los enfermos. Y estos enfermos los sigo, porque han tenido patologías severas en consulta externa y sobre todo porque me interesa ver la evolución y el impacto que condiciona la CFM en su, en su estructuración psicológica. ¿Quedaste más perceptiva después de, este, de, Totalmente de haber... Totalmente, sensible, sensible, sensible. sensible. Eso, sí, sí. eso sí sé que es así. Esa es la palabra. Sí, sí, sí, sí, sí. es así, es una sensibilidad brutal. Cierto, cierto, sí. Eh, Firmé donación total... Total, que hagan lo que quieran, porque yo en eso no creo. Yo creo que somos eh, un, una vestidura, un vestido, una cosa, ¿viste? Pero nos vamos con lo más importante para arriba. O sea... O sea que le perdiste el miedo a la muerte. Totalmente, totalmente. Totalmente, en absoluto le tengo miedo. No, este, no, no, no, no, no, no. Ya te digo y enseguida, inmediatamente, creo era el 68 ahí. Yo creo que en el 70 ya firmé todos los papeles en la sociedad y todo para que fuera donada totalmente. ¿Cómo me explicáis desde el punto de vista científico que si yo estoy reanimando un paciente muerto sobre una camilla, haciendo masaje, pinchando el corazón, aplicando el desfibrilador, medicamentos? me pueda contar exactamente lo que está pasando en aquel momento en todo servicio de urgencias. Y si coges la bibliografía mundial, hay casos tan anecdóticos como un enfermo que están reanimando en Estados Unidos y contó lo que estaba explicando, pasando exactamente en aquel momento en las antípodas en Australia. Dice, esto tampoco tiene ninguna justificación. Digo, ya lo sé, desde el punto de vista científico, no tiene ninguna. Presten atención a lo que va a contar el doctor Sanz a continuación, porque para confirmar que lo que sus pacientes ven no son alucinaciones, dio un paso más allá. Realizando resonancias magnéticas funcionales en pacientes que han tenido una ECM, les solicitamos que comenten, que nos expliquen la ECM mientras se les está practicando una resonancia magnética funcional. Y hemos tenido una gran sorpresa. Al comentar las experiencias cercanas a la muerte, hemos visto que se activa la zona prefrontal del lóbulo frontal. Esta zona de aquí delante, la zona prefrontal, es donde tenemos las actividades intelectivas más elevadas del ser humano. La actividad intelectiva, racional y el libre albedrío. Es normal que se activen porque están explicando algo que tiene una estructuración lógica. Y finalmente, y esto es lo que nos llamó muchísimo la atención, es que se activa el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es, se activa cuando realizamos actos visuales, con la visión. Y actualmente, aplicando las neuronas espejo, si una persona nos cuenta algo que ha vivido anteriormente y se activa en aquel momento el lóbulo occipital, quiere decir que lo vio realmente sus neuronas espejo, nos están diciendo que allí se creó unas ondas electromagnéticas propias de aquella visión. Es decir, que lo que vieron y nos cuenta son auténticamente realidades. No se lo inventan. Ante esta explicación, le dije al Dr. Sanz que si no era posible que si esas visiones que sus pacientes tenían para ellos realmente existían, o sea, que eran verídicas reales, no se podría activar de todas maneras en las resonancias magnéticas esa zona del cerebro. Y aquí, él, para contestarme, empieza a introducirnos en el término de fractal, en la física cuántica, y empezamos a acercarnos a la hipótesis que él maneja para explicar las experiencias cercanas a la muerte. Presten mucha atención porque esto no tiene desperdicio. Maldenbroth, un matemático de la Universidad de Yale de Estados Unidos, introdujo el concepto de fractal. ¿Qué es el fractal? El fractal es un todo, lo que llamamos el holograma total, formado por múltiples partes y que cada una de las partes tiene las propiedades del todo. Y esto vio que le permitía exactamente explicar el fenómeno de la visión, el fenómeno de la memoria. La visión y la memoria no se localizan en el cerebro en un sitio determinado, sino que son ondas electromagnéticas que están por todo cerebro. Y cuando las vemos y recordamos una imagen, es que tenemos ya la onda esta que se ha producido en el momento de la visión. Nuestro cerebro es una amalgama de ondas electromagnéticas, de antiguas vivencias que hemos tenido. Por esto un Fractal nos explica el fenómeno de la visión. Por lo tanto, el enfermo que ve y al contarnos nos cuenta con detalle lo que vio, quiere decir que ya lo vio con anterioridad, condicionó ondas electromagnéticas de la, del objeto que vio y está dentro de la amalgama, fractal de su cerebro y cuando lo cuelga, lo, lo está hablando o recordando, lo que hace es la interferencia. Lo que él habla y recuerda en aquel momento hace interferencia con la onda electromagnética primaria que originó la visión primera que él tuvo. Viendo que ni el método científico ni los expertos que él consultaba le podían dar las respuestas que él estaba buscando, acude a hablar con físicos teóricos fui a consultar, gente muy preparada en la universidad, a los físicos teóricos. Los físicos teóricos son expertos en física cuántica. Dice, le diremos todos los principios fundamentales que están demostrados científicamente en el laboratorio, es decir, que son 100% ciertos los principios que les voy a enumerar. Digo, pero son complejos. Digo, solo me dijeron, solo le queremos comentar que Feynman, premio Nobel en física teórica, dijo una cosa. Dijo, el que les diga que entiende la física cuántica, les está engañando, es un mentiroso, porque ni él mismo la entendía. Y esto que fue premio Nobel. En primer lugar, la física cuántica nos dice que el elemento estructural básico del universo no es la materia. Todo es energía. Es el elemento estructural básico del universo. Entonces yo les dije... Hombre, amigo mío, yo me toco mi mano, mi cuerpo, y yo veo que esto es muy compacto, muy sólido, esto lo veo materia. Dice, sí, tú lo ves materia porque es energía colapsada tridimensionalmente. Dice, pero ahora te lo voy a explicar. Dice, tu cuerpo está formado por órganos. Los órganos por tejidos. Los tejidos por células. Los células por moléculas. Las moléculas por átomos. Los átomos, el núcleo y los electrones que giran alrededor. Dice, si coges estas partículas y las pones en un acelerador de partículas, se consiguen llegas a las partículas elementales, quarks, gluones, bosón, gravitones, y detrás de un quark hay fotón, luz, energía. Tu origen auténtico es la energía como toda sustancia que nosotros concebimos como materia. Solo hay energía. Y la energía tiene dos propiedades fundamentales, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y por otra parte, la energía está en continuo estado vibratorio y se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud, es decir, frecuencia, y altura, intensidad, variables. Dice, esto es un principio, esto es inamovible, es la realidad estructural del universo. Muy bien. Dice, bueno, pues entonces, aceptando esta realidad, vamos Vamos a comentar, me los principios fundamentales de la física cuántica. En el momento que como es algo en estado vibratorio que continuamente se está moviendo en ondas electromagnéticas, ellos hablan ya de mecánica cuántica. Es lo mismo. Primero, descrito por Luis de Broglie. Luis de Broglie pudo observar con sorpresa que la energía se podía manifestar como partícula, materia y también como onda como energía. En realidad, partícula y materia y onda y energía son los dos extremos de una misma sustancia, de un mismo elemento, la energía. Primer principio. Esto ya llamó la, la atención. Segundo principio, descrito por Neil Bohr, premio Nobel en física teórica. Cogió un flujo de electrones, pasó a través de, de unas, unas ranuras, etc., y pudo comprobar que el flujo de electrones se manifestaba como ondas, ya lo sabemos, son energía. Pero le llamó la atención que cuando los miraba, es decir, cuando interviene una conciencia inteligente, se manifiestan como partículas, como materia. Es decir, una conciencia inteligente es capaz de transformar las ondas electromagnéticas de energía en materia, en partículas materiales. Esto se llama colapsar la energía y esto lo hace una conciencia inteligente. Nuestra conciencia es capaz de colapsar la energía. Entonces nosotros ya no somos observadores en el universo, somos co-creadores. Todo lo que vemos alrededor, la materia que estamos viendo en cualquier momento, es energía que nosotros colapsamos en materia de forma tridimensional. Por lo tanto, el determinismo del método científico es falso. Nosotros somos co-creadores del universo. Tercer principio, descrito por Heisenberg, premio Nobel también en física teórica. Como están en continuo movimiento las partículas en estado vibratorio, es imposible en un momento determinado Saber dónde está el electrón y qué velocidad tiene girando alrededor del núcleo. Esto se llama el principio de indeterminación. Principio de incertidumbre. Cuarto principio, importantísimo este. Descrito por Rosen y Einstein, por Bohm y Bell, cuatro premios Nobel, los cuatro. Cogieron un grupo de electrones y los dividieron en dos grupos. Uno se quedó en el laboratorio y el otro lo llevaron a distancia, al otro lado del Thames, del Támesis, en una experiencia. Entonces cambiaron en los electrones que estaban en el laboratorio una de sus propiedades, por ejemplo, el spin. El spin es una característica un poco compleja de las partículas, un eje de rotación que tiene. Y tuvieron la sorpresa que vieron que en el mismo momento que cambiaban una particularidad en los electrones del laboratorio, los que estaban a distancia presentaban exactamente la misma modificación. A día existe una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Hay un paso de energía de unos a otros, independientemente del espacio y del tiempo. Puede ser al, al otro lado del Thames del támesis o puede ser en las antípodas. El espacio y el tiempo es indiferente. Entonces me dijeron, dice, mira, esto te explica exactamente lo que te cuentan tus enfermos. Cuando tus enfermos con la FM te dicen que está, te cuentan exactamente lo que está pasando en aquel momento en las antípodas, en Australia, o tu enfermo te dice que está viendo en aquel momento todo lo que está pasando en el servicio de urgencias, ¿quiere decir? que una información, unas ondas electromagnéticas salen del cuerpo que queda allí muerto, que tú estás actuando para recuperarlo, y que son capaces de transmitir y conocer y ver lo que está pasando allí por la transmisión de información independientemente del espacio y del tiempo. Y el quinta, la quinta aspecto, y con esto termino los principios fundamentales, es que los parámetros que usamos en el método científico algunos de ellos cambian. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo saben que en el método científico es lineal pasado, presente y futuro. En cambio, en la mecánica cuántica el tiempo es circular. Esto ya lo describió Einstein y Stephen Hawking, han oído hablar de él. ¿Qué dijeron? Pues que el tiempo en mecánica cuántica es circular. ¿Qué quiere decir? Que en mecánica cuántica solo hay el momento actual, el presente, el ahora. La eternidad en mecánica cuántica es la ausencia de pasado y de futuro. Siempre está en el ahora, en el momento actual, en el momento presente. Apliquemos estos principios de la mecánica cuántica al ser humano. El cuerpo humano está formado por materia. cuerpo, ¿qué es la materia? Es energía colapsada tridimensionalmente, con baja frecuencia. Es pura energía. Te lo he demostrado explicándote tu composición, que el elemento estructural básico al final era el fotón, la energía, pero está colapsado tridimensionalmente, es decir, es una energía de muy baja frecuencia que se manifiesta nosotros a nuestras percepciones de nuestros órganos sensitivos y sensoriales. La percibimos, esta energía de baja frecuencia, como materia. Dice, todo lo que tú concibes como material está vacío. Dice, una mesa, tu cuerpo, está hecho por millones y millones de átomos. Coge un átomo, tiene un núcleo, ya lo hemos hablado, y unos electrones que giran. Imagínate por un momento que uno de tus átomos tuviera el tamaño de una pelota de golf. Y lo pones en el centro del campo del Barça, ahora que va también el Barça. Pues lo ponemos en el, el, el Camp Dice, ¿sabes dónde están los electrones? En la última hilera de los espectadores y muchísimo más lejos hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Dice, ¿y esto te podría explicar lo que te dicen tus enfermos? Digo, ¿cómo? ¿Qué me puede explicar? Dice, tus enfermos te están diciendo que pasan a través tuyo y a través de paredes. Dice, esto quiere decir que hay una energía sutil de elevada frecuencia que aunque el cuerpo esté muerto allí su auténtica esencia, lo que le da conocimiento, por esto te estructura unas vivencias. El cuerpo no dice nada, es una energía que sale y es capaz de, de estructurar las experiencias cercanas. Segundo aspecto desde el punto de vista antropológico, hemos visto cuerpo, la mente, dice desde el punto de vista de mecánica cuántica es facilísimo. Cualquier actividad anímica es energía de alta frecuencia, son ondas electromagnéticas, un pensamiento, la conciencia, la memoria, un sentimiento, cualquier cosa de actividad anímica es ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Así como un método científico no te lo explica, esto es lo más fácil de explicar. Es decir, tienen una frecuencia tan elevada que ya sobrepasa el colapso tridimensional, es pura energía, ondas electromagnéticas. Dice, y en tercer lugar, entonces, por lo que te he contado y lo que me cuentan tus enfermos, tienes que aceptar que hay una conciencia no local, lo que en la filosofía oriental la llaman la supraconciencia, una conciencia que está por encima. Es una energía muy sutil que no la podemos ver ni percibir. Es nuestra auténtica identidad. Es lo que nos hace únicos e irrepetibles, es la que tiene la capacidad de colapsar la energía en materia. Esta conciencia no local es nuestra auténtica identidad. O sea que desde el punto de vista cuántico tenemos cuerpo-energía de baja frecuencia, mente-energía de alta frecuencia, supraconciencia o conciencia no local que tiene continuidad fuera del cerebro, que es una energía tremendamente sutil que no podemos percibir. Esta es, me explica los fenómenos y los hechos que no me explicaba el método científico, me lo dice. Y me demuestra otra cosa, que la muerte física del cuerpo que yo estoy luchando allí para recuperarle, el corazón que recupere su contractibilidad y la, la circulación sanguínea, es una cosa, es como un traje, una cobertura pero su auténtica identidad es la que me cuenta a mí la experiencia cercana a la muerte, es la que me cuenta que puede estar en cualquier sitio, que puede pasar estructuras sólidas. Es decir, que tenemos algo más que el cuerpo y esto objetivamente, por lo que les he dicho antes de la resonancia magnética funcional, que lo que cuentan es cierto y por estas realidades estructurales desde el punto de vista cuántico, tenemos algo una energía sutil, nuestra auténtica identidad que es independiente del cuerpo, el cuerpo lo tengo muerto allí, estoy luchando y esta persona sale y tiene vivencias que me las cuenta después a distancia, independientemente, que cumple los principios de la física cuántica de la energía, la física cuántica nos permite explicar muchos de estos fenómenos. Si esta conciencia no local eh, es capaz de eh, salir del cuerpo, observar, tener conciencia de lo que está sucediendo a tal punto que puede hasta recordarlo cuando regresa al, al cuerpo. ¿Es posible que esta explicación que nos está dando eh, también pueda ser el pie para explicar otros fenómenos que hasta ahora se denominan paranormales? Evidentemente nos faltan muchas cosas que, que conocemos. Estamos abriendo una puerta, se nos, estamos viendo una luz con todo lo que hace referencia a lo trascendente. Nos falta mucho por saber. Pero no solo las experiencias cercanas a la muerte son manifestación de esta situación nuestra trascendente, de esta conciencia no local que es energía sutil fuera de nuestra capacidad perceptiva. Hay otras manifestaciones como usted dice, por ejemplo, las vivencias de los moribundos son más frecuentes de lo que ustedes imaginan. Tengo experiencia, he visto morir tristemente en el servicio de enfermos pues, con patologías irrecuperables, pues, intratables y en fase terminal. Es frecuente, que es la comunicación al final del de enfermo que está muriendo en los últimos momentos con familiares o conocidos ya fallecidos. Es decir, que hay una salida de su trascendencia, de su conciencia no local. Las vivencias de los moributos, más frecuente de lo que se imagina. La telepatía, la precognición, las vivencias místicas, la reencarnación. Todo esto son manifestaciones de lo mismo. Quiere decir que nosotros somos cuerpo y tenemos un espíritu, que es una energía sutil. Y esta energía se puede manifestar de otras maneras no siempre es con las experiencias cercanas a la muerte. Todos estos fenómenos trascendentes son manifestaciones de las conciencias no locales. Piense que después de nuestra muerte física, nuestra conciencia no local, nuestra auténtica identidad, pasa a lo que se llama un universo paralelo, es decir, que está en otra dimensión energética, dentro del concepto actual de multiverso que apareció por la teoría de unificación de la teoría de las cuerdas y supercuerdas. Es decir, que todas estas manifestaciones que usted ha citado y que le he citado yo, son ni más ni menos que manifestaciones de distintas formas de nuestras conciencias no En mi país, y también puedo dar fe que en Buenos Aires, en Argentina también, en Uruguay y en Argentina, hay muchos médicos con los que he intentado contactarme que también relatan este tipo de cosas cuando uno habla con ellos de manera privada pero cuando uno les dice ¿se anima a contarme esto? me, le, me dicen no porque me puede costar mi cargo me pueden tratar de loco me pueden puede bajar mi, mi imagen a nivel profesional y, y entonces uno lo escucha a usted y una de las preguntas que me imagino que la gente de mi país está haciendo es eh, ¿cómo usted ¿Cómo lo ha afectado a usted hablar de esta temática? Y si ha tenido, este, como sucede en, en otras regiones del mundo, algún inconveniente en tratar la temática. O sea, ¿cómo ve usted esto? ¿Vamos avanzando en, en poder unir estas temáticas, esto que relatan los pacientes con la ciencia convencional, con la, con la medicina, eh, o, o todavía estamos trabajando en eso? Le agradezco la pregunta porque es una de las preguntas más frecuentes. Miren, en primer lugar, en el ámbito sanitario, tristemente, aún aún impera siempre el método científico, cartesiano y newtoniano. El método científico, yo estoy convencidísimo y cada vez hay más científicos y médicos y sanitarios que lo están viendo y aceptando, por suerte, estoy haciendo una labor muy intensa de difusión, que el método científico nos tiene encerrados en un armario. Nos permite conocer una parcela del de de cosmos, pero las paredes del armario nos limitan tanto y hemos de ser valientes, abrir la puerta y salir. Y fuera de este armario hay una inmensidad infinita. Hemos de aceptar que no podemos actuar única y exclusivamente con el método científico que es materialista, es realista, es objetivo, es causalista, positivista, y hemos de, junto, yo no voy en contra al método científico, soy un gran científico, es decir, yo potencio al máximo la ciencia en mis enfermos y en mis estudiantes de medicina y en los residentes que formo, con investigación en laboratorio, en animales de experimentación, en la clínica humana, a la, a la cabecera del enfermo. Pero esto no quiere decir que el progreso científico, que es útil, innecesario y, y fundamental, pero aparte del método científico hay algo más, hay un método ideológico y trascendente. Y tenemos estas pruebas objetivas que nos lo demuestran. Y la física cuántica lo que está demostrando es que método científico y método ideológico trascendente no son opuestos, sino que se complementan el abismo que había establecido el método científico entre ciencia y metafísica, religión, filosofía, entre materia y espíritu, este abismo lo rompe, lo hace desaparecer totalmente la física cuántica. Efectivamente, en el ámbito sanitario me cuesta mucho y le voy a decir una cosa, tengo que ser valiente. Evidentemente, modestamente le digo, no con orgullo, pero sí se lo digo ciertamente, mi trayectoria profesional me respalda mucho. Es decir, que yo cuando digo esto saben que les está hablando una persona que ha sido durante muchos años, tiene un peso específico dentro del ámbito sanitario, en el, de, desarrollando investigación científica 100% y con mi ejemplo en mi actitud. Pero también soy capaz de ver que hay algo más. El enfermo tiene miedo de contárselo al médico porque el médico no le hace caso. Incluso hay casos descritos en la literatura mundial que enfermos que han manifestado porque les llena su vida estas vivencias. Al médico estas vivencias lo han tachado de psicópata. Incluso hay casos que han sido tratados médicamente como psicópatas. Pero les puedo decir que luchando, difundiendo. He dado conferencias incluso en mi hospital ante los médicos cada vez se están abriendo más. Por lo tanto, me cuesta, pero hay que ser valiente y continuar en este camino. Esa es una pregunta más personal. A usted, toda esta temática, supongo que como ser humano también lo ha afectado, también ha sido seguramente algo diferente en su vida, que lo ha hecho pensar de otra manera o ver otras realidades que quizás hasta hasta antes de, de estudiar esto no, no las veía de esa manera simplemente saber cómo lo afectó a usted y, y si ha sido un antes y un después en, en su forma de ver las cosas tiene usted toda la razón como médico y como científico era una persona tremendamente materialista es decir, que me fundamentaba estrictamente en el método científico y lo que no era científico para mí no tenía valor no existía esto me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a despertar y a conocer, a investigar, a buscar, a ponerme en contacto de la manera mayor posible mi auténtica realidad existencial, mi conciencia no local. Cambió mi vida y cambió mi vida mejorándola. Lo mismo que dicen los enfermos, te vuelves más empático, más altruista, pierdes la afección por lo material y después esta sensación que cuentan los pacientes de espiritualidad, de necesidad de proyectarse hacia su origen, también le he manifestado de una manera importante. Y de la manera en que más la puedo expresar es en los estados profundos de meditación, se lo digo en serio. Y me gustaría acabar o finalizar diciéndoles una cosa, que yo me la he planteado también muchas veces. Totalmente estoy de acuerdo con las palabras que dijo Sócrates, uno de los grandes sabios de la antigüedad de Grecia. Sócrates, el más sabio, el que hablaba en el ágora, en la plaza pública, le decían que era el gran sabio. Y él decía, yo modestamente no me atrevo, ni siquiera me atrevo a decir que enseño. Lo que intento es hacer pensar. Yo les digo lo mismo a los que me oigan. No se crean dogmáticamente lo que les digo. Yo creo esto porque lo he razonado, lo he investigado, he estudiado, he procurado demostrármelo hasta que me he convencido de esta realidad. Y esto es lo que tiene valor para mí y para ustedes tendrá el mismo valor. Lo que les he dicho yo, yo intento abrirles una puerta, una ventana por donde pueda entrar algo de luz, pero ustedes lean, estudien, mediten, hagan todo lo necesario para que ustedes lleguen a su convencimiento real de que somos algo más trascendente que el simple cuerpo. Esto es lo que tendrá valor para ustedes. Personas como María del Carmen, como el doctor Sanz, cada uno desde su perspectiva, desde su lugar, son los que nos permiten avanzar en el conocimiento. Son los que nos permiten seguir manejando hipótesis y conociendo sobre este magnífico e intrigante mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Y como ven, poder quizás encontrar la explicación de este fenómeno y que sea tal vez la explicación de otros. De todas maneras, lo más importante hasta hoy en día es que estas experiencias le han sumado a ambos protagonistas muchísimo a nivel humano. Y para terminar, simplemente agradecerles haber estado ahí, que ojalá, como dice el doctor Sanz, esto los haya hecho pensar. Y los dejo con su último consejo. Muchas gracias y será hasta la próxima. Y yo les pregunto, entonces, nacer la vida para usted, ¿qué es? ¿Qué supone? Si en el otro lado se está mejor, ¿por qué se viene aquí? ¿Y, y, y qué, finalidad, qué finalidad le ve? Y la, la respuesta, unánime también, dice, la vida es maravillosa. Hay que vivirla intensísimamente. Hay que aprovechar cada momento de nuestra vida. Es una riqueza la vida. Venimos aquí aprender. La vida es una enseñanza y lo que nos llevamos son vivencias, experiencias, recuerdos, memoria, aprendizaje. Y cuanto más nos llevemos, mejor. Hay que vivirla intensísimamente. Dice, la vida es maravillosa. Hay que vivirla intensísimamente.